Bienvenido a este tutorial sobre las normas APA en su tercera edición. Hoy vamos a mostrarte los recursos para evitar el plagio según el manual de las normas APA en su tercera edición. Para evitar el plagio debemos citar correctamente los documentos utilizados en nuestro trabajo. Veamos a continuación la cita directa. Al citar directamente utilizo las palabras de un autor sin hacer ningún cambio al texto original. Asimismo, debo otorgar el crédito debido al autor, indicando el apellido, el año de publicación y las páginas o párrafo. Si la cita tiene menos de 40 palabras, la misma puede incluirse dentro del texto, marcándose entre comillas y, seguidamente, se referencia del siguiente modo. Cita presente en una página, cita presente en varias páginas o cita presente en una página sin numeración, por la cual debe incluirse luego de autor y año el número del párrafo. Si la cita tiene más de 40 palabras, la misma debe realizarse en un párrafo aparte, iniciando en el margen izquierdo con una sangría de 2,5 centímetros, sin usar comillas y, seguidamente, la forma de hacer la referencia es del modo anteriormente indicado. Observemos ahora tres indicaciones que se dan en los recuadros azules. Por ejemplo, ante cualquier recorte en la oración, el mismo debe indicarse con puntos suspensivos entre corchetes. Asimismo, la primera letra de la palabra, citada, puede modificarse por minúscula o mayúscula para adecuarse a la sintaxis. También, cualquier comentario que se desee agregar a la cita para ayudar al lector debe hacerse entre corchetes. Observemos ahora otras dos aclaraciones en los recuadros azules. Por ejemplo, la traducción de las obras clásicas se citan en el texto mencionando el año de la traducción leída. Asimismo, ante cualquier error que nosotros consideremos que aparece en el texto, podemos colocar entre corchetes la sigla sic, es decir, así en latín, expresión usada para indicar que así se encontraba en el texto. Vamos a mostrar ahora la cita indirecta o paráfrasis. Parafrasear es transmitir la idea de un autor expresándola con nuestras propias palabras, por lo cual también se la conoce como cita indirecta. Al parafrasear, también debo otorgar el crédito debido al autor, indicando el apellido y el año de publicación, no el número de página como si se hacía en la cita textual. Una forma de parafrasear es, por ejemplo, evocar primero al autor y luego su idea. Es decir, puedo integrar al texto a los autores utilizando sus apellidos y entre paréntesis el año del recurso y luego con palabras propias la idea que quiero transmitir. Otra forma de realizar la paráfrasis es evocar primero la idea y luego dar el crédito al autor. Para ello, expongo la idea con mis propias palabras y luego, entre paréntesis, menciono al autor y año, tal como puede apreciarse en el recuadro azul. Cuando la idea parafraseada hace referencia a más de un documento, estos se colocan en orden alfabético separados por punto y coma. Para parafrasear una idea de un autor presente en un texto largo y complejo se recomienda incluir el número de página o párrafo para ayudar a un lector interesado a encontrar el pasaje mencionado. Observemos ahora en el recuadro ejemplos de estilos básicos de citación en el texto según la cantidad de autores que tiene el trabajo y según el formato y el orden de aparición de las citas en el texto. Pasemos a ver ahora las referencias bibliográficas. Y bibliografías. Las referencias bibliográficas y bibliografías son listas que reúnen el conjunto de datos suficientes, precisos y ordenados que identifican las fuentes y permiten así su identificación y localización. Incluyen elementos como autor, título, etc. y la inclusión de ellas en el trabajo es obligatoria. Cuando me refiero a las referencias biográficas, me refiero a la lista de los materiales referenciados en el texto, ordenados alfabéticamente según los apellidos de los autores y luego en orden cronológico por año de publicación con sangría francesa de 0,85 centímetros y espacio doble. La misma debe incluirse al final del trabajo en una hoja aparte. Cuando me refiero a las bibliografías, me refiero a la lista de todos los materiales utilizados para realizar el trabajo tanto los explícitamente referenciados como los no referenciados, ordenados alfabéticamente según los apellidos de los autores y luego en orden cronológico por año de publicación con sangría francesa de 0,85 centímetros y espaciado doble. También de incluirse en una hoja aparte al final del trabajo. Encontrá más información y ejemplos en la guía para el armado de citas, referencias bibliográficas y bibliografías, basado en Manual APA, tercera edición, traducida de la sexta en inglés, de la Biblioteca Central UNSAM. Continúa viendo tutoriales sobre las normas APA en su tercera edición. ¡Hasta pronto!